¡Hey! Bienvenidos a ClassyMess Yo soy Classy Este video solamente va a ser cortito para explicar el concepto de lo que significa para mí ClassyMess Channel Lo que yo quiero transmitir con ClassyMess Channel Y el motivo es un comentario que recibí en Instagram ayer Disculpen que se vea mi micrófono, pero es que no estoy segura de si funciona bien, es nuevo Um, fue un video en el que yo me maquillé así, bien rapidito en Instagram, ya saben, un minutito. Y una persona me dejó un comentario, tus cejas están mal, o, o una ceja está mal, o algo así. Y yo hice clic en el video, Ay, déjame ver qué fue lo que hice con mis cejas. Y veo el video completo, y como, que yo las veo bien, vuelvo y hago clic déjame ver. Y... Y me di cuenta de que, bueno déjame ver si lo tengo hoy también porque puede ser, bueno de un lado tenía como los pelitos peinados hacia el otro lado, así como que los pelitos, no sé, yo le hice un comen yo le contesté el comentario, no es que yo quiera buscar chisme ni, ni llevar la contraria, cada uno tiene su opinión y está bien, pero para mí es importante el tema de qué es clase en este channel y por qué me da igual si no estoy perfecta porque... miren, voy, voy a leerles el comentario que yo le hice porque cuando yo le hice el comentario me di cuenta yo nunca he tocado ese tema en el canal y mi canal tiene ese nombre por una razón y yo necesito un día hacer un video y explicarlo y eso fue ayer y decidí grabarlo hoy. Miren, les voy a decir, les voy a leer el comentario que yo le hice a ella, la, la respuesta que yo le hice a ella, cuando ella me escribió que tenía una ceja mal. ¡Wow! ¡Qué detallista eres! Tuve que fijarme mucho a ver si encontraba algo mal en mis cejas. Y me imagino que lo que te refieres es que la ceja izquierda tiene los pelitos de la parte interna hacia el centro de la cara, despeinados y parecería que tengo más pelos de ese lado que del otro. Classic Mess Channel se trata precisamente de lo contrario a la perfección. El lado Messi es justo, es el lado imperfecto que tiene cada uno de nosotros, con o sin maquillaje. Y por eso también es que siempre dejo en los videos cuando algo se me cae, cuando se me rompe algo, cuando me hago algo mal y lo tengo que corregir, y cuando se me acaba un producto en pleno uso. Yo lo dejo, yo no lo edito y lo saco para hacerme ver perfecta. Estaba casi improvisando, pero no, es el, el comentario dice así, dice me hagas un producto en pleno uso para mostrar mi lado Messi, porque personas que quieren aparentar ser perfectas, ya hay demasiadas. El mundo está lleno de instagramers que quieren aparentar ser perfectas. Yo no me caracterizo por andar copiando lo que todo el mundo hace. Y yo soy Messi, yo soy así. Yo no creé el personaje Messi y, y, y, el, y la mezcla de classy y Messi no fue algo que yo me inventé para el canal, es que yo soy así, es que yo rompo cosas sin darme cuenta, yo, mi esposo siempre relaja, yo estoy abonado en una fábrica de, de vasos de copas para vino, porque yo vivo rompiendo y rompiendo, las cosas se me caen, en un video, el último video que subí se me cayó un arete en pleno maquillaje, y yo lo dejo, y lo dejo que ustedes lo vean, porque Classy Channel no quiere hacer creerle a nadie que alguien es perfecto nadie es perfecto si uno continúa con esa m de querer aparentar en el mundo que uno es perfecto que, que hay que ser así de flaquito y que no sé qué vamos a seguir traumatizando nuestra juventud nuestros jóvenes, no nosotros, yo no soy joven, pero <ríe> nuestros adolescentes que están creciendo yo tengo sobrinos, ¿eh? yo no quiero que ellos crean que tienen que ser perfectos, que tienen que ser así, y que verse así, porque en YouTube y en Instagram, todo el mundo tiene que verse así, y lo que ellos no saben como gente muy joven es que esos YouTubers, esos Instagram, son igual de imperfectos que cualquiera de nosotros, y yo no estoy de acuerdo con esa mierda, otra vez lo digo, con esa de transmitir falsa perfección no me importa si me comentan ay qué feo te queda ese pintalabio Okay, es tu opinión a mí qué me importa si a mí me gusta hay gente a quien también le va a gustar usted tiene que aceptarse como usted es y todo lo que usted invente con su cara con su maquillaje con su ropa que sea por diversión y porque usted quiera y a veces el resultado cuando yo me maquillo, a mí no me gusta tampoco. Y digo, ah, qué mal. Y lo digo en el video también. No me gustó tanto. Bueno, estaba inventando, estaba creando. Igual que si un pintor está haciendo la pintura y está ahí invirtiendo su tiempo y su, y su, su, su motivación. Y al final no le gusta le tiene que tirar da igual pero todo el proceso creativo le hizo bien a esa persona y además fue un intento ya sabes que así no te gusta lo hace de otra manera la próxima vez y yo quiero que la gente que vea Clássimes Channel vean que es normal ser imperfecto ok y, y, y yo no yo estoy un poquito más fuerte y más no sé rígida ahora que en mis normales videos yo no estoy molesta, yo quiero que se vea que es para mí algo muy serio y muy importante esa mierda de perfección que nadie tiene, que no se siga fomentando porque no es cierto, ¿ok? Si yo me rizo el pelo y, y, y, y a ti no te gusta el pelo rizado, pues a la mierda, pues tú te lo secas, te lo planchas, tú. Si a mí me gusta el rizo, y son mis rizos que yo nací con ellos, no hay nadie que me pueda venir a decir a mí que eso es feo. Yo nací así nadie me tiene que decir a mí que eso es feo. Yo me lo plancho el 95% de las veces y ando con mi pelo lacio porque me gusta. Y mientras me guste, lo seguiré haciendo. Pero cuando yo lo use así y vaya así a trabajar, nadie que me venga a hablar de mi pelo porque si tú naciste así, está bonito. Y punto. Ese es tu pelo. Yo no quiero que mi sobrinita, que tiene ahora nueve cuando tenga doce tenga que ir a un psicólogo porque se siente fea, porque le dijeron que sus rizos son feos, que se plancha el pelo. Eso yo no lo quiero para nadie y por eso es que yo me presento como yo, como me nazca ese día así mismo frente a las cámaras, como voy al trabajo, como voy al supermercado o como estoy en la casa porque yo he hecho videos aquí mostrando cosas que no son de maquillaje, por ejemplo eh, una máquina de afeitarse el pelo, de la cara, sin maquillaje ay pero tú qué horrible sin maquillaje yo nací así y la gente que anda diciéndole al otro que es feo se sienten mucho, mucho, mucho más feos que tú. Porque si no, no lo, no lo harían. No harían eso. Son personas que necesitan que el otro se siente igual que como ellos se sienten. ¿Ok? Classy mes comenzó para mí siendo bien difícil. Porque cuando eso, yo no me atrevía ni siquiera a ir al supermercado sin maquillar. Y me molestaban mis ojeras mucho. Toda mi vida, mis ojeras. He sido un trauma que yo siempre me he sentido fea toda mi vida y desde que yo empecé clase Channel y de eso no hace ni dos años o sea que hasta hace dos años estaba totalmente traumatizada pero ahora con ese, ese progresivo mostrarle a, al mundo entero al que quiera hacer el click del mundo entero quién yo soy, cómo yo soy, sin maquillaje y luego con maquillaje perfecta o imperfecta eso me ha ayudado muchísimo a sentirme bonita como sea que yo soy como sea y, y, y a sentirme cómoda y si yo por ejemplo hoy yo estaba donde los vecinos del frente sin maquillaje y en un momento me pasó por la mente wow yo nunca en la vida hubiese cruzado la calle sin maquillaje hasta hace dos años pero es que ahora ya no importa porque si la vecina me quería ver sin maquillaje podía hacer clic en mi canal de youtube entonces ya se acabó se rompió esa corteza esa esa esa fasada que por dentro tú te sientes como una... Y por fuera tienes que mostrarle al mundo ese maquillaje. Ahora ya eso no es importante para mí. Ahora es importante el proceso de crea creatividad, de hacerse un look y de aprender y, y de ver si, si a otro le gusta y que me comente y si le quedó tan bien, si lo intentó. Y, y todo lo demás es pura, de, de verdad. O sea... Y no lo digo por la persona que me escribió, no. Es en general el mundo está muy traumatizado. Todos estamos traumatizados por la perfección de las películas, de las revistas, y eso es una, eso es un, un veneno que tiene nuestra sociedad. Y si tú puedes evitar colaborar con eso, deja de colaborar con esa, con esa, con esa situación tan dañina. Y por eso fue que yo me tomé el tiempo y le contesté a esa chica Bueno, déjame en tu comentario lo que piensas sobre lo que yo dije Si estás en desacuerdo conmigo, está bien Lo importante es precisamente eso, que nadie te diga lo que tú tienes que hacer Que nadie te diga cómo tú tienes que verte Entonces tampoco nadie te puede decir lo que tú tienes que opinar sobre ese tema Déjame en tu comentario si estás en desacuerdo y por qué Y cómo tú ves eso vamos a hacer una pequeña encuesta el que esté de acuerdo con cómo yo veo las cosas regálame un like el que piense como la otra chica que yo tengo que tratar de ser perfecta porque esos son los medios de comunicación um, no sé un canal de maquillaje yo tengo que maquillarme de la manera perfecta y que esos pelitos estén todos hacia el mismo lado o si no yo soy una youtuber mediocre entonces tú me vas a poner una manita abajo y al final del de, bueno no al final del vídeo dentro de digamos un mes yo voy a ver el resultado cuánta gente le dieron arriba y cuánta gente le dieron abajo a este vídeo a ver si soy yo la que está mal pero bueno este fue el vídeo y ya sabes que te veo en el próximo regálame ese like o dislike y comenta porque es importante para mí saber ¿Cómo lo ven ustedes? Chao. Y para que resalte aún más...